Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Santiago Marvel y DC. Bueno chicos, hoy les traigo mi colección de, de Star Wars, perdón, de Star Wars. Star Wars. Episodios, hay hartos episodios. Como les digo, yo no sé mucho de Star Wars, pero se puede aprender, hay que repasar. Eso es, eso es, es como si estuviéramos en la escuela normalmente, pero... Esta es mi colección de Star Wars, amigos. Eh, yo la verdad, les digo una vez, que yo la verdad no quería coleccionar figuras, estas figuras de Star Wars. ¿Por qué no? Porque a mí no me inspira, solo, me, solo era fan, fanático de Star Wars, nomás. Pero así como cosas básicas, de esto no, no, lo, no lo voy a venir, chicos. Pero hay una persona de mi familia, que es mi hermano, de 28 años es fanático de DC, tiene una colección de DC que es maravillosa y él fue el que me inspiró a coleccionar estas figuras de Star Wars entonces aquí están mis, figu mis primeras figuras de Star Wars amigos bueno, no, no hablemos más, hay cosas, como les digo, hay advertencia hay que advertir a la gente para cuando vayan a, a la tienda de jugueterías y compren algo Fíjense primero, que el empaque de la caja esté bien empacada, sí, porque si no está bien empacada es porque lo hicieron, lo hicieron así a la machota y eso no vale. Me pasó una vez, imagínense, gasté 20.700 pesos en mi país, Colombia, por un muñequito, yo se los devolví. Amigos, tengan cuidado porque hay gente que roba en este mundo y no es justo, de la verdad. Por eso les digo, miren y estén atentos a lo, a lo que están comprando porque no, no tienen que fijarse bien vale bueno vamos con lo, lo básico de este, lo que es star wars como ven el, el próximo año en enero del 2021 se, se viene, no, bueno yo me vengo con todo mi compañero cine comic 2 también se viene con todo este 15 de enero del 2021 vamos a tener un en vivo hablando sobre las tremendas películas que se vienen para el otro año Y recuerden que mañana 27 Hoy, perdón, hoy 27 de diciembre a la tarde A las 4 y media tenemos un en vivo No se lo pierdan, va a ser brutal eh, Sí, va a ser emocionante chicos Se los juro que es mi primera colección Yo la verdad no tenía idea Y miren toda esta colección Mira, o sea, como se dice, poco a poco Se va comprando Bueno, no hablemos más y démosle la bienvenida a nuestra colección, ¿no? Presentemos, se las presento, primero que todo. Y vamos con esta, ¿sí? Esta, esta es, este es un Stroke Trooper que me llegó, como les digo, en el en vivo que hicimos el, el día pasado con mi compañero cinecomin e incluso está la etiqueta, miren, aquí está la etiqueta, maravillosa, y el Stroke Trooper con un sable de luz. Ahí, el sable es este. El sable es este, este negro que está acá Pero era rojo pero vino en negro No sé por qué Es fantástico chicos, muy maravilloso Acá como ven Tengo otro Street Trooper Que me llegó ayer Justamente con Dos cajas de legos, Amigos, dos cajas de Lego De Star Wars y Este es un Strut Trooper del de Imperio De la Primera Orden De Star Wars Y... Este la vamos a destapar de últimas, ¿ok? Chicos, para que aseguremos las, las cosas básicas, ¿sí? Acá lo dejo para que los destapemos. Le voy a presentar las, los Legos. Como ven, acá acá tengo una caja de Lego que es de Ninjago. Aquí se las muestro. Es de Ninjago. Que por lo justo, esta me llegó hace tres años. Esta es de Lego Ninjago. La marca es esta, Lego. Lego, Lego, Lego, esta es la marca de toda la, de la empresa De la empresa Lego, chicos Así que esta es, acá se las muestro un poquito Esta es la caja de... Esta es la caja, amigos, de Lego Así tiene que ser la caja de la marca de Lego, ¿sí? Bueno, moquitos, perdón Bueno, chicos, vamos a presentar, a armar A presentar la, las, las otras, como les dije esta la vamos a abrir dentro de un ratico, porque vamos a armar las, los Legos. Aquí vemos a Arthur, miren, ahí está. Incluso acá está la cajita, miren, bonito, muy bonito. Estas son, creo que vienen 123 afichas en total. Y es muy bonito porque se puede utilizar como llavero también. Entonces este huequito que, que ven ahí es para usar como llavero, muy bonito. Bueno, pasemos al Stroop Trooper de, de Star Wars, que es del Imperio. Trabaja para Dark Blader. Es, tengo uno rojo por el momento. Como se dice, poco a poco se va comprando, pero este es el Stroop Trooper rojo. Hay, hay negros, pero poco a poco se va comprando. Aquí vemos la nave de... Este chico de Star Wars. Aquí vemos, aquí lo acerco un poquito para que lo vea Este Han, es Han Solo, amigos. Sí, es calvo, está calvo, perdón. Es que se, me, se le cayó la, la cosita. El cabellito, pero es que como son figuritas pequeñas, tienes que tener cuidado uno tiene que tener cuidado con esas afichas Porque de pronto se te pueden caer o algo y... Cuando menos los, no los esperes, se pierden. Bueno, vamos con esta. Como ven, esta es esta está junta. Acá lo voy a armar porque es que está viene unida. Aquí. ¿Dónde está la caja? Esta es la, aquí está. Miren, acá está. El, este es como un villano de, de Star Wars. Creo que sí, ahí está. Sí, ese es episodio 37 de la de Star Wars ahí está muy bonito miren esta nave, es, esta nave es como de la de la de las guerras de las galaxias sí muy bonito muy bonito y acá están las instrucciones para armar y toda la cosa muy bonito la, las cajas y todo es lo bueno para para tu colección bueno pasemos a las siguientes vamos a poner esto aquí a un ladito. este es que lo tengo en, en modo base de madera Porque es que no Esta es como figura Esta fue mi primera figura chicos, miren Esta es mi primera figura de Star Wars Y está ahí como poco a poco se fue coleccionando Bueno, vamos a armar esta chicos Para que ustedes la vean Esta, esta, fue la, esta es la nueva que me llegó Así que vamos a armarla A ver Vamos a armarla A ver que nos trae el de emociones, la, la figura. ¿Eh? Tocó con el diente, chicos. <ríe> pues ese ese sí es lo bueno. Ahí. A ver. A ver, listo. ¿Ves? nos demoramos un rato en armarlo porque es como un tipo nave. Eh, es, es el modo nave, chicos, pero se tarda un rato en armar. Miren, aquí está la figurita, de, de roja. Ya la armamos en un momentico, espérenme en un rato. Es lo bueno porque tú, tú aprendes, es mucho porque te distrae la mente, es buenísimo. Hay un, también puedes comprar figuras de, de, de, de Lego. Si ya seas fanático puedes comprar la figura de, de Mandaloriano en modo así, en modo figura pero en modo lego para construir. No sé si la hayan visto, pero es muy bonita. Para, para construirla es muy bonita. Tiene un con base y todo es bonita, muy bonita. Es fácil de armar. Ahí está. Cada, cada caja viene con un manual para armar. Entonces eso es lo bueno, que distrae la mente y puedes armar sin que nadie, pues, sin que nadie ya pueda, que nadie te moleste o, o así. Eh, está un poquito duro, sí Algunas fichas algunas afichas vienen duras Bueno, ya quedó, miren Ahí está, ya quedó La figurita Vamos a armar Ah, viene con un sable de luz Maravilloso Wow Viene con un sable de luz Que justo se han visto esos sables de luces Que son así Como para pelear de, de las guerras de las galaxias Eso es bueno Porque se puede armar y toda la cosa Miren, acá viene con el sable de luz, aquí se los muestro, un sable de luz de Star Wars, maravilloso, muy bonito. Acá se los muestro. Y aquí con el sable de luz, muy bonito, miren, qué belleza, me encantó. Es que es lo bueno de, de lo que tú puedes armar y todo, porque te distrae la mente, como vuelvo a repetir. Y acá está el manual para ver, vamos a ver el manual. Para construir la nave, que es como tipo nave, ¿sí? esta es la base que viene de la nave, ¿sí? vamos a juntar las piezas que son estas a la parte de abajo, esta como ven va a este lado y las otras van alrededor de la, de la pieza. Sí chicos, es lo mejor porque si tú, como te digo, ustedes ahí traen mucho hablando, traen buenas ediciones y todo, ¿sí? Es lo bueno. Hay, aunque hay cosas que también te, te hacen identificar con otras ocasiones, que por ejemplo la muralla china de Lego, uf, esa, esa me la voy a comprar chicos, es muy, buena, es muy bonita porque es como así de grande es como mínimo esta caja es muy bonita es así viene de la marca de lego es muy bonita esta es de lego de lego ninjago como les digo la llegó hace rato no se las he mostrado ni las he agregado al canal porque esta es muy grande sí es una moto viene con el, el ninja blanco y es, es, es muy bonito chicos y es lo bueno porque tú te, tú te distraes y puedes armar Cosas maravillosas. Sin pensarlo. Hay también de la edición de Star Wars. Que es como una coloría. Un oso. Es un oso. Creo que es un oso. Muy bonitas esas figuras. Sí, como les digo chicos. Poco a poco. Se va a ir coleccionando. Se va, se va a ir coleccionando. Acá con los dientes porque, es, es, como les digo, hay unas fichas duras que no soportan el, el peso. Sí. Ahí está, ahí quedó una. Es como la nave, miren. Ahí está, ahí, ahí va quedando poco a poco. Vamos a las siguientes piezas que son estos bordecitos que van aquí. En la parte de abajo, sí. Sí, creo que sí. Ah no señor, estaba aquí atrás, abajo de la parte, de... sí, sí señores, estaba aquí. Y sí chicos, hay cosas maravillosas y ustedes no se pueden esperar, inesperar, muy, muy chévere las, las figuras. Hay también, yo por ejemplo tengo muchas figuras de colección de, de Star Wars. El otro año, que es el 2021, chicos, me, se me, me viene la primera figura del bebé Yoda, que es como de este tamaño para armar en modo Lego. y Es muy bonito, chicos. Sí, es, es lo bonito de la colección, porque cada vez que vas comprando y, y sí, agregas al carrito. Por ejemplo, yo lo agrego, cada compra que yo he hecho, la he, la he agregado a mi carrito de compras. Y lo, lo bonito, chicos y acá vemos que es de este lado y si sí, chicos es la bonita de la de, de armar estamos armando una figura de lego esta es como de... Ah, sí, esta es de este Extremo, extremo, chicos, sí, es que la demora es esa, y es bueno porque te distraes armando y cuando menos lo esperes, como te digo, ya ya tienes tu colección de Star Wars, de DC y demás, no bueno, o sé, sea, de lo que tú eres fanático en realidad, y es lo justo que, que hay cosas que no te puedes ir. Imaginar que tengas. Es más, a mí la primera vez me llegó un Spider-Man del, del eje 45 de la edición. Que fue una rifa que, me, que hicimos. Y me llegó, chicos, me la gané. Y tengo tres en total de figuras de Star Wars, amigos. Muy bonitas, todas especiales. Es lo bueno, porque, como les digo, es muy bonito armar. Miren, ya está quedando la nave. Miren, qué belleza. Ahí se las acercó. Ya está quedando. Sí. Hermosísima la nave y todo, chicos. Hay que armar cuando menos lo piensen, los piensen. Ya tienes tu propia colección. Grande, gigante. Especialmente gigante, gigante. Hay también figuras de grandes. Más o menos de un, de un alto por alto y, y sí, bonitas. Muy bonitas las afichas. Ya quedó. Solo falta una ficha. Y aquí la estamos agregando y listo, chicos. Ya quedó. Quedó perfecto. Ya la estamos agregando aquí y listo. Listos mis amigos queridos. Aquí vemos nada más y nada menos que. El, la nave de Star Wars, como un des del, del imperio, aquí vemos, muy bonita, ¿cierto? Es, es bonito porque lo, lo, lo demorado es eso, que te, esto y, y muy bonito, mira, ahí quedó, quedó muy bonito, acá, acá sobró una manito, cada cada figura viene con un, unas, un sobre de, de, de, de piezas, ¿sí? chicos miren qué maravilla muy bonito miren ahí quedó por fin lo armamos vamos a armar el último que se que ay perdón ya, ya estaba mostrando esta vamos a armar esta chicos esta última y terminamos con este video recuerden que esta tarde a las 4 y media de la tarde tenemos un en vivo hablando sobre la mujer maravilla con mi compañero Cine comic 2 a debatir y debatiendo sobre todo lo eh, la Mujer Maravilla, ¿listo? Miren chicos, acá está el sobrecito del, del paquete, muy bonito, miren. es lo justo amigos, miren, me tocó levantarme un momento Pero bueno, acá está, miren, vamos a armarlo, ahí la arranqué, la, la, aquí está el muñequito Vamos a armarlo rápidamente. Maravilloso, chicos. Y sí, es bonito todas esas figuras. Es bueno ver coleccionismos. Tengo un amigo de, que es de México. Que tiene una colección, amigos. Impresionante, muy bonita. Es que es lo bueno de coleccionar, amigos. Cuando muy, menos los pegues, ya tienes una colección. ¡Wow! Que todo el mundo va a decir, ¡Wow! ¡Qué colección! ¿Cómo lo compraste? Y todo eso, y es bueno chicos, como les digo, es bueno porque armas, te distraes es mi amigo Car se llama Carlos Toys y tiene una colección maravillosa. Tiene de Star Wars, tiene tiene absolutamente de todo. Y es muy bonito chicos, miren aquí está. Acá les, acá les voy a poner la pistolita, miren, muy bonito. Ahí, vamos a armar la, la otra pieza. Amigos, me va a llegar una nave, el otro año me va a llegar una nave así, que es de, que viene con este mismo muñequito, que es como una nave específicamente de esa, de Stroop Trooper. y es muy grande, y es muy bonita. Y sí chicos, es lo bueno, porque es muy bonito, armas, te distraes la mente, sí es muy bonito todo eso de, de armar chicos, miren chicos. Es muy bonito todo esto. Ahí ya, ya la estoy armando para que ustedes la miren. Que está quedando muy bonita la nave. Y sí, es todo, esto de coleccionismo es bueno. tú armas, te distraes. Sí, la mente. Sí. Es muy bonito todo eso, el coleccionismo, las figuras, todo al extremo, poco a poco, extremo por extremo, sí señores, así como se dice, extremo a extremo se va comprando. Y, y sí chicos, es lo bueno y muy bonito porque también es una experiencia muy buena. También hay figuras, menos de la mitad que dura alrededor pero es lo muy es lo bonito chicos lo bonito lo bonito la nave de han solo también de star wars de esa nave gigantesca amigos se lo imaginan de colección uf, maravillosa ya quiero es como se dice uno quiere uno cuando ve las cosas las quiere rápido pero no hay que acelerarse chicos hay que tener paciencia porque si no tenemos paciencia en la vida, no tendremos absolutamente nada, chicos. Y he aquí la nave de Star Wars. Muy bonita, ¿no? Excelente. Ahí vamos poco a poco coleccionando, chicos. Muy bonita la figurita, miren. Ahí está amarillo, naranja, todo muy bonito. Muy bonito, chicos. Bueno... Excelente colección. Como se dice poco a poco se va coleccionando. Acá está la caja, miren. Acá las, las de esto y acá se muestran las ediciones. Y vamos con esta para despedirnos este, el día de hoy. Y darle la bienvenida al en vivo de, a, de por la tarde a las 4 y media para que ustedes no se lo pierdan. ¿Okay? Bueno, vamos a abrirlo para despedirnos rápidamente para empezar este vídeo ¿Sí? miren edición 30 de la de star wars muy bonita miren vienen con las pistolitas y todo wow es, es lo chévere de armar porque tú armas te distraes te distraes la mente y todo, wow, miren qué belleza, uh la la, qué hermosura, es lo bueno chicos, porque tú ustedes coleccionan, para los coleccionistas, que es mi compañero Carlos Toys, mi compañero cine que también tiene estas figuritas de estas, y sí, es lo bueno de armar, chicos, uno se distrae mucho armando estas figuras, como les digo, poco a poco no hay necesidad de, de comprar las cosas. y si viste las cosas, no hay, no hay necesidad de acelerarte. Viene también con luz. Miren, qué belleza. Uy, no, hermosura, chicos. Miren, qué belleza. Miren, wow, un Stroot Trooper. Ya tienes compañero. Mira, wow, mis dos primeras figuritas de Strut Trooper. ¡Piu, piu! Excelente, chicos. Maravilloso. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video de mi colección. y No olviden seguir a mi compañero Cinecomic2 y a mis otros seguidores que me siguen a mí. Sígueme en Instagram, en Twitter y en Facebook como Santiago Marvelis. Y nos vemos esta tarde a las 4 y media con un envío de La Mujer Maravilla. Y hasta luego y muchas gracias.